Todas, pero todas las personas nos decimos cosas. Nos vamos contando y nos vamos diciendo cosas durante el día, durante la semana, durante el mes. ¿Y sabes qué? De tanto repetirnos, creemos exactamente lo que nosotros nos decimos. El problema está que cuando nos decimos cosas que, por ejemplo, es no podés, no lo vas a lograr, hace que creamos eso. En estos casos, el coaching es una excelente metodología para comenzar ese cambio y esa mejora que vos estás queriendo. Para lograr esos objetivos que te habías planteado, que querés lograr. Un día de estos, decidite, animate y pedí coaching.